Hola amigos, ¿cómo están? Me olvidé Siempre haciendo cagada. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, queridos. Bueno, eh, tenemos novedades. Eh, tenemos nuevas novedades. Comandantes, agradecemos. Esto salió primero, antes que nada, estoy muy excitado, por eso tengo que respirar hondo y calmarme. Y ahora sí, explicar lo que está sucediendo: que es que vamos a leer una publicación que salió en el Face de World of Tanks Latinoamérica Official, oficial, que nos dice, comandantes, agradecemos a todos los que participaron en las pruebas del nuevo balance, ya sea jugado en el sandbox o dejando sus opiniones en nuestras redes sociales. Su compromiso nos ayudó a determinar que el mejor camino a seguir es cancelar, can -e eh, cancelar, cancelar, los cambios a las municiones y a las artillerías autopropulsadas. Para volver eh, sobre nuestros pasos. Bien. Eso no significa que dejemos de considerar el rebalance de los proyectiles como prioridad. ¿Ok? O sea. Están diciendo... Mmm, ojo. Una cosa no quita de otra cosa. Bueno. Ahí le metí un poquito de, de, de musiquita para que no no, no, no... no esté tan así, tan vacío. No me gusta, no me gusta. Eh, eso no significa que dejemos de considerar el rebalance de los proyectiles como una prioridad, o sea que lo tienen en la cabeza todavía Sino que tenemos que analizar los datos que hemos recolectado para revisar nuestro enfoque Es solo con su aprobación y ayuda que seguiremos adelante Gracias por construir World of Tanks junto a nosotros Más detalle, cliqueas aquí y te, puede, y te va a llevar a esta, a esta página que nos han traducido muy amablemente la gente de Wargaming Así que ya la vamos a estar leyendo, pero... Esto quiere decir que hay muchas de las cuestiones que se han cancelado. Como me decían el otro día, eh, Nando, porque vos? Eh, ¿Cómo es que me dijeron en un comentario? Eh, como que yo imponía miedo a la gente. Yo solamente brindo la información que me dan, o sea. Ahora voy a leer esto. Si esto es correcto o no, bueno, ya no depende de mí, depende de Wargaming. Yo no impongo miedo ni digo nada. Yo digo las cosas como son y punto. Si te gusta, excelente. Y si no te gusta, lamento por ti, amigo. La realidad es esta. Yo siempre digo la verdad, y esta es la verdad que está hoy en día rondando en nuestra, en nuestra cerca, en nuestros barrios Bueno, comentarios, preguntas, dudas con lo que tiene que ver con los cambios, nuevos resultados de balance y demás Bueno, estas son algunas de las preguntas que hicieron Cambios a los proyectiles explosivos Los jugadores notaron correctamente que las mecánicas nuevas de causar daño con proyectiles HE Eran incomprensibles e impredecibles Totalmente de acuerdo lo que significa que la implementación de esta idea no lograba el efecto deseado. También fue un error quitar la penetración de los parámetros de los proyectiles HE. Por supuesto que sí, porque te sacaba la referencia, digamos. O sea, uno tiene algo en la cabeza. O sea, nosotros nos manejamos como seres humanos por números, por, por tablas, por hora. por O sea, necesitas una referencia. Si te saca la lo que es la penetración, o sea, es como que te dejan en... en, en en paños menores, quiero decir, ¿no? Bueno. Queremos rediseñar las mecánicas de causar daño con proyectiles explosivos. Y algunos parámetros específicos de este tipo de proyectil. Una opción, tal vez, puede que sea, tal vez, como estaba antes. Pero con el último daño que le pusieron. O sea, tal vez con un 40% de daño menos. No sé, por ejemplo, si antes con una explosiva sacabas 700 supuestamente. Pero se la tirabas en la torreta al IS-7. Y en vez del 700 le pegabas unos 400 con un cañón derp, con un cañón gordo, bueno, saca 250, 200, pero que pueda hacer un daño con cierta penetración. Podría ser una opción, no sé. Tampoco da para andar spameando explosivas y haciendo, no sé, mil de daño por tiro. No sé, veremos, veremos, es una, una opción. Dejen en los comentarios cuál podría ser para ustedes... Una eh, forma correcta de equilibrar para ustedes, ¿no? Es todo, todo subjetivo acá, eh, la munición explosiva Rebalance de las artillerías El rebalance de las artis que probamos solo tiene sentido... Junto con el rebalance de proyectiles, por supuesto. Volveremos al rebalance de las artis una vez que tengamos una nueva solución para el rebalance de proyectiles. Una cosa es segura, los proyectiles que penetran blindaje terminaron siendo inefectivos e indeseables en el paradigma actual de proyectiles. Está claro que el paradigma nuevo de proyectiles y de cantidades de puntos de vida rediseñados para los vehículos, las mecánicas de los proyectiles H y el rebalance de las Artis necesitan más mejoras y no están listos para ser implementados en su estado actual. Hipótesis confirmadas, ojaldre con esto, las que sí están confirmadas. Cambios al árbol tecnológico y a los vehículos de colección, ¿bien? Que con esto es lo que me han dicho que... No, que implementás miedo porque decís que van a sacar tanques y los van a mandar al infierno. Bueno, yo nunca dije eso. Así que tranquilos. Tranquilos, tranquilos. Dice, la interfaz del árbol tecnológico se volvió más clara y fácil de usar. Ahora, la distribución de vehículos de distintos tipos dentro del árbol tecnológico sigue un patrón universal. Los jugadores no tendrán que comenzar a investigar una rama nueva a partir de los vehículos de nivel bajo. Buenísimo, lo cual ahorra tiempo, experiencia y esfuerzo Si están interesados principalmente en vehículos de nivel alto Claro, hoy en día vos tenés que sacar un, tenés que sacar, no sé, yo qué sé, lo que sea el, Un tier 10, el que más te guste y tenés que hacer toda la rama del 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 10 Bueno, eso puede que ahora no sea del todo así porque capaz que van a sacar una rama a partir del tier 4, del tier 5, no sé qué A ver, vamos a leer porque no, no me quiero adelantar las preocupaciones de los jugadores se relacionaban principalmente con los vehículos trasladados desde el árbol tecnológico a la sección de la tienda de vehículos de colección. Esto los hacía pensar que desaparecerían del juego. Podemos asegurar que eso no ocurrirá. Ay, me da un poquito de miedo cuando dicen podemos asegurar que eso no ocurrirá. Mm, no sé. Nunca digas nunca, señor Wargaming. Jamás, diga jamás. Eh, no sé por qué me trajo acá Ah, lo, de la, lo del árbol Sí, que supuestamente, acá está, acá te, te explica ¿Ves? Que pasan eh, Que pasan de, lo que, de la rama Tecnológica habitual Es como que los quitan y los llevan abajo A una rama de especiales Una cosa así eh, ¿Ves? Acá está Bueno, ahí, ahí debe decir tanques especiales la verdad que no entiendo ruso todavía es eh, pasiva sí entiendo bueno, eh, ¿qué más? Si este cambio se implementa en el juego, estos vehículos, incluyendo los de nivel 6 a 10, se podrán obtener con créditos. Los jugadores... Si este cambio se implementa en el juego, o sea, de trasladarlos, trasladarlos del árbol tecnológico a la sección de la tienda de vehículos de colección... Que sería algo así como los que aparecen cerca de los que están con bonos y eso, para que tengan una idea, ponerle. Pero bueno, eso se compra con bonos. Acá te está diciendo que si llega a pasar algo así, se podrán comprar con créditos. O sea, no es que van a estar bonos. Es un ejemplo el que el que di nomás. Los jugadores podrán comprarlos en cualquier momento después de que la potencial actualización sea implementada. Lo cual eliminará la necesidad de investigar estos vehículos de forma apresurada. Esto está buenísimo aclararlo, porque tanto yo como varios chicos, por lo menos 10 o 15, me dijeron que sacaron el 50B. ¿Era? El 50B, eh, creo que era ese, porque dijeron que lo iban a sacar, estaba en la lista, no sé qué entonces dijeron, bueno, antes de que lo saquen, me lo saco. Yo pensé lo mismo, dije, antes de que lo, que lo saquen, es una forma de decir, antes de que los trasladen y lo saquen del árbol para llevarlo a otro lado, eh, me, me lo saco. De hecho, me lo saqué con experiencia libre y decía, cla, cla, cla, cla, cla, plum, plum, chau, adiós. Bueno, y eh, no tiene sentido lo que acabamos de hacer, tanto yo como todos esos chicos. <risa> hicimos una estupidez. Eh, bueno, durabilidad aumentada para vehículos de nivel bajo. En el servidor sandbox aumentamos la durabilidad, o sea los puntos de vida, de todos los vehículos de nivel 1 a 6. E hicimos que el aumento a través de los grados sea más suave, gradual y consistente. Los resultados justifican completamente nuestras expectativas. Los, report los reportes de los jugadores... Mostraron una reducción de errores durante la batalla y los vehículos de nivel más bajo ahora sobreviven más. También aumentó el confort general de estos vehículos. Perdón, en estos vehículos durante una batalla promedio. Especificaremos los valores exactos de este aumento de puntos de vida apenas hayamos analizado la información de la, prove, de la prueba. Eh, bueno, ¿qué sigue? El servidor sandbox quedará deshabilitado a partir de hoy, así que bueno, ya lo saben, tenemos muchas hoy, 19 de febrero de 2020, tenemos muchas estadísticas y comentarios de jugadores por analizar. Claro, tienen que chupar todo eso y volcarlo a una planilla y demás datos, o sea, procesar todo eso, ¿no? Y estamos esperando los resultados del cuestionario, cosa que hicimos en un, hace dos videos atrás, que lo hice en vivo con ustedes. Gracias por tomarse el, tie el tiempo de responderlo, esperamos que les guste la recompensa que entregamos por ayudarnos. No implementaremos el balance tal cual lo vieron en el sandbox. Necesitamos tiempo para analizar todo cuidadosamente y entender qué debemos cambiar primero. Varias de las soluciones que implementamos en el servidor sandbox dieron en el blanco, pero otras necesitan ajustes como resultado. Seguiremos adelante con el aumento de la durabilidad para los vehículos de nivel bajo, la actualización del árbol tecnológico y la implementación de los vehículos de colección próximamente daremos más detalles otros cambios incluyendo los cambios a los proyectiles y a las artis requieren una revisión más extensa y no serán implementados pronto, seguramente no es lo más difícil, creo que es lo más complicado del juego, porque primero que nunca va a haber nadie conforme, perdón, nunca va a haber no, nunca vamos a estar todos de acuerdo de qué forma se puede hacer, porque de todas las maneras siempre terminas perjudicando a alguien por a algún tanque porque todos los tanques no son, tienen características propias y bueno Hacen que, si te nerfean eh, la AP, vas a decir, eh, pero no sé qué. Si mm, nerfean la PCR. Eh, pero ahora no sé qué, mi tanque, porque... No. Es que siempre, es imposible. Es imposible, los... pero Bueno, también mantendremos en mente a los vehículos que deberíamos revisar cuando haya una nueva prueba de balance. Estaremos listos para hablar sobre... Pasos futuros y potenciales y actualizaciones para los vehículos aproximadamente en marzo No entendí nada porque me estaba mirando el dedo porque me corté, me mandé un tajo enorme y no entendí nada Pero bueno, en marzo van a hacer todo esto supongo, van a revisar de vuelta todo en marzo Una vez más aclaramos, ningún cambio será implementado en los servidores sin que haya sido probado antes por los jugadores Gracias de nuevo por participar y por todos sus importantes comentarios. Nos ayuda a mantenernos en la dirección correcta y tomar las decisiones apropiadas. Bueno amigos, eso es todo. Espero que hayan disfrutado de este pequeño new, de este, de este eh, rapidito informe que hicimos. Rapidito, más o menos, 12 minutos casi. Bueno amigos, eh, muchas gracias. Eh, os agradezco que estén ahí Espero que se hayan divertido, que le hayan pasado bien Que se hayan informado, como siempre pretendo aquí en mi canal Los quiero mucho, les mando un beso enorme En la mejilla, cuídense Dejen ese dedo de arriba, ese like, ese dedito Que apoya mucho al canal Y nos vemos en la próxima, chau chau